Muy buenas noches, mis queridos amigos. Son las ocho y diez de la noche, como siempre, en nuestra Escuela de Líderes. Estamos muy contentos de poder participar juntamente con ustedes, que se han dado cita esta noche para estar en esta reunión. Todos los miércoles, a las ocho de la noche, hora Perú, nosotros desarrollamos la Escuela de Líderes. Mi nombre es Dr. Boris darmont Es un placer poder estar con ustedes esta noche y poder gustar del privilegio de solamente comentar y ustedes seguramente también compartir conmigo las ideas de cómo nosotros podemos manejar riesgos y también nuestras emociones. Esta conferencia fue preparada exclusivamente para un evento en el Brasil organizado por Ronnie Santos, un hombre que ha formado parte, forma parte de nuestra comunidad de negocios y por supuesto es un líder que quisiera que cada uno de ustedes conociera para poder imitar algunas cosas que él hace. Estuvo con nosotros algunos, hace unos miércoles atrás hablándonos un poco acerca de la fe y cómo este juega un papel importante en nuestra vida. Pero hoy yo quiero con ustedes dedicarle un espacio de tiempo a aquello que muchas veces nosotros no sabemos manejar adecuadamente. Y la razón es muy sencilla. Porque nosotros no hemos aprendido desde pequeños a entender el liderazgo. El liderazgo no solamente en el campo de liderar otras personas, sino también en el campo de autoliderarme a mí mismo para poder tomar las decisiones más adecuadas en mi vida. Cuando yo era niño, solamente era niño, tenía dos años, aproximadamente dos años y medio, era el único varón de la casa, tengo cinco hermanas mujeres, mi padre me enseñó que yo debía ser un joven preparado para muchas cosas. Él era un hombre sencillo, tenía solamente primer año de primaria, era su educación. Había estudiado eh, una carrera técnica cuando estuvo en el ejército de soldadura y mecánica. Y gracias a ese espíritu de, pro, de progreso, de crecimiento personal, él pudo eh, ser un hombre próspero. Un ejemplo, un héroe para mí y para mis hermanas y mi madre, eh, un ejemplo de, de persona gracias a su liderazgo. Ese joven que me enseñó a mí a ir a pescar a los dos años y medio con él toda la noche, y abrir la, la pancita de los pescados, sacarle las vísceras, ponerle sal y prepararla para, el, para secarlos al día siguiente, comenzó a mostrarme a mí el camino de cómo un líder se va formando, cómo un líder tiene que ir aprendiendo a desarrollar ciertos, eh, ciertas características que le puedan ir formando para llegar a ser una persona útil para la sociedad. Yo recuerdo que una noche, una de las dos o tres noches que estuve con él pescando, eh, por razones de, de, de, de que estábamos en, en, en la pequeña embarcación, eh, me mojé los pies, se mojaron mis zapatitos de plástico y uno de mis zapatitos, mientras yo estaba tambaleando entre el sueño y el despierto, se me cayó al agua y se hundió. Me quedé con un lado de él y él me dijo, para que veas tú cuán responsable tienes que ser con las cosas que tú tienes, ahora no podrás comprarte zapatos hasta que tú mismo entiendas que ese zapato debiste cuidarlo. Pasar la noche con el zancudo, con, sin poder dormir, sentado al lado de mi padre, tratando de espantarle los zancudos mientras él fumaba para poder, con el humo, correr un poco los zancudos y hacer su trabajo, me demostró a mí que para ser líder hay que tener esfuerzo, hay que dedicarse, hay que trabajar duro. De otra manera, solamente vamos a ser un grupo de personas con cierto nivel de conocimiento, pero... Ese cierto nivel de conocimiento nos va a llevar a vivir una vida inestable con nuestras emociones, decisiones no adecuadas y, por supuesto, tomando riesgos que de repente ni nos damos cuenta de qué tipo o de qué envergadura son los riesgos que tomamos. Es por esta razón que este servidor, durante profesionalmente 42 años, vengo haciendo un trabajo de orientación, tanto para mí, porque soy yo el que más aprendo cada vez que doy una charla algunas personas dirán, ¿por qué Boris le gusta siempre dar charlas sobre liderazgo? Porque yo quiero recordar cómo es un líder, quiero aprender a ser líder y quiero enseñar a los demás y enseñando a los demás voy aprendiendo yo también a ser un liderazgo más elocuente. Esta noche yo quiero compartir con ustedes la, la, los, el PowerPoint que he preparado para que ustedes puedan seguir conmigo la conferencia de esta noche. Voy a compartir con ustedes, ustedes ya lo pueden ver. Como les dije, soy, soy el doctor Boris Darmon, soy coach, conferencista y escritor. Tengo 11 libros escritos. Gracias a Dios, eh, pude eh, esbozar algunas ideas que compartí eh, en mis libros con muchas personas a nivel de todo el mundo donde he podido o en el mundo donde he podido dar mis conferencias. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que me parece sumamente relevante para todos nosotros. Manejo del riesgo y las emociones. Hay una frase que yo creé con el objetivo de enseñar en esa frase la razón por la cual nosotros podemos perder o ganar una gran oportunidad. Un momento emocional bien orientado puede ser clave para tomar o dejar una oportunidad grande. Cuando yo ingresé a algún negocio, cuando yo ingresé a alguna universidad, cuando me ofrecieron estudiar en la Universidad del Atlántico, una maestría en resolución de conflictos y mediación. Cuando hice mi doctorado en resolución de conflictos, perdón, en, en, en mi doctorado en, en educación, psicología educacional y tutorial, la verdad yo no sabía si eso era una oportunidad o no. Pero emocionalmente me llenaba el corazón el saber que puedo hacerlo, que puedo tomarlo. Me acuerdo que estaba en Chile cuando postulé para estudiar mi doctorado aquí en la universidad eh, la decana de la educación aquí en la Cantuta en el Perú y la verdad yo no sabía si podía hacerlo pero justo el día cuando me presenté era el día de matrícula, el último día de matrícula y por supuesto pude lograr ingresar a la universidad y hacer un doctorado en ese lugar. Un momento emocional bien orientado puede ser clave para tomar o dejar una oportunidad bien grande. Muchos de ustedes son Maestros. Muchos de ustedes son profesionales. Muchos de ustedes han desarrollado algún conocimiento profesional y de eso viven ahora. Imagínense si emocionalmente no hubieran estado preparados para poder tomar esa carrera. Hoy no tendrían siquiera quizás de qué vivir ni tampoco tener la oportunidad que ustedes tienen. Pero es importante también tomar en cuenta que el desconocimiento del futuro hizo que muchos conocieran lo que nunca hubieran conocido porque solo hicieron algo distinto, tomaron riesgos. Eran las 10 de la mañana, cuando tomamos el avión hacia Caracas y de Caracas a la ciudad de Massachusetts, a Boston, el estado de Massachusetts, sin saber dónde iba. No conocía el idioma, no conocía la cultura, no tenía idea dónde iba a vivir, solamente tenía la promesa de que iba a estar en la casa de un amigo por nueve días y luego comenzar una vida diferente. Tomar riesgos. Tomar riesgos te permiten conocer cosas que nunca hubieras conocido. Si tú no sabes tomar riesgos es porque tú no quieres conocer. Si tú no sabes o no quieres tomar riesgos es porque no quieres aprender a través del crash learning, como le llaman en inglés, esos choques de aprendizajes que te dan la experiencia, la lucha diaria, por mirar en tu entorno una vez más el sol ocultarse, el sol nacer, la lluvia caer, el río correr, cuando antes ni siquiera te dabas cuenta. Tomar riesgos siempre tienen. Buenos augurios. ¿Qué tienen que ver las emociones con los riesgos? Generalmente, las emociones están relacionadas con los miedos, o con una motivación o una razón que nos hace impulsarnos hacia aquello que buscamos, pero que no sabemos todavía qué, son, qué es, o qué es lo que realmente queremos. Nos enamoramos de algo, nos encanta algo. Nos acercamos a eso y queremos tenerlo y poseerlo. Una camisa, un zapato, una cartera, un viaje, un país que queremos conocer. Pero somos capaces de tomar ese riesgo de ir allí, buscar allí. Claro, cuando es posible, es viable. Muchas veces nuestras emociones se preparan y nos encauzan para conseguir aquello que nosotros queremos rápidamente. Pero ¿qué si aquello que quiero está más allá de mi conocimiento que si aquello que quiero no es tan posible pero necesito pero lo quiero qué riesgo tengo que tomar las decisiones influenciadas siempre están en el entorno de nuestras emociones el 88 de nuestras decisiones están influenciadas por nuestras emociones si nuestras emociones no son bien controladas, posiblemente nuestras decisiones van a ser mayormente equivocadas. Como la jovencita que a los 16 años cree que puede amar a todo, a todo ese joven maravilloso y quiere tener un bebé y quiere casarse con él, pero no sabe todavía controlar sus emociones. Para ello es necesario tener cierta base de conocimiento para traer beneficios. Y que nuestras decisiones busquen con claridad y con conciencia clara aquello que nosotros queremos tomar como riesgo porque nuestra decisión nos va a ayudar desde nuestras emociones a buscar en ese riesgo qué es lo que realmente queremos o qué es lo que procuramos Toda decisión debe buscar claridad y conciencia respecto del riesgo a mí me da mucha pena, sinceramente me da muchísima pena cuando escucho a algunas personas decir, es que tú me invitaste, es que tú me dijiste, es que yo no estaba preparado. El hecho de tener tus emociones ahora encontradas porque el riesgo que tomaste, no te diste cuenta que estabas tomando un riesgo y que en ese riesgo ibas a conocer cosas nuevas que debiste esforzarte para conocer y ahora te lamentas, me da pena. Me da pena porque parecemos muchas veces niños. Parecemos personas inmaduras. Me casé contigo porque pensé que eras la persona que yo necesitaba para mi vida. Claro, tú buscabas suplir una necesidad. Tomaste el riesgo porque creías que ibas a recibir todo y no recibiste nada. Lo que necesitas es conocer. En cuanto tú des el paso al riesgo, tienes que aprender a a volar dentro del riesgo buscando entenderlo. De otra manera es imposible poder vivirlo. A veces nosotros no sabemos ni siquiera qué es un riesgo, ni siquiera sabemos qué cosas son emociones, a veces ni siquiera nos importa qué cosas son decisiones. Vivimos. Si el sol sale, bien. Si no sale, también. Pero una de las razones que mueve a las personas a no tomar riesgos, es el miedo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a que ¿y si no me va bien? ¿y si pierdo? La gente que me dice, ¿y si pierdo? Yo le digo, ¿y si ganas? Ah, no, eso no es posible. Yo le digo, ¿por qué no? Miren, todos los días nos levantamos con vida. Hay más cosas positivas que nos pasan. Podrías decir, no me quiero dormir porque mañana de repente no voy a despertar. Tú tomas el riesgo de ir a dormir sabiendo que mañana vas a despertar. Sales de la casa para ir a trabajar sabiendo que vas a volver. Tomas el riesgo de salir de tu casa. Podrías quedarte dentro de él. Una persona me decía, asumimos riesgos hasta cuando, cuando ponemos la cuchara en nuestra garganta. Porque podríamos ahogarnos. Los riesgos están en todos lados, no hay que tenerle miedo. Y para perder el miedo es necesario ir conociendo al paso siguiente cuando tú tomas un riesgo. Hay un actor, Will Smith dijo que lo más maravilloso que le pasó a él en su vida como actor fue saltar de un avión con un paracaídas la primera vez después de haber saltado muchas veces con su entrenador. Dijo, lo más maravilloso que yo sentí fue el día que yo salté solo en un paracaídas y tuve que filmar una película, pero solo, no con un stand, no con un doble, sino yo mismo. Fue lo más maravilloso que experimenté en mi vida, dijo él. Yo tengo una experiencia muy parecida, no tan maravillosa como ese actor. Tenía 42 años y decidí aprender a volar. Y quise tomar el riesgo, yo tenía miedo de volar, siempre tenía miedo de volar. Y dije, para romper mi miedo tengo que aprender a volar yo un avión. Cuando tenía nueve años, frente a mi casa, un avión acuático, bajaba y subía todos los lunes y los domingos, recogía pasajeros y se iba y decía, cuando yo sea grande, yo quiero manejar uno de esos aviones. Vivía cerca de un aeropuerto, mi hijo estudiaba aeronáutica y decidí ir a clases con él. Después de tomar casi el 90% de mis clases, un día me acerqué al aeropuerto y dije, quiero aprender a volar. Y un hombre de 72 años, bajito, gringuito, con 22.000 horas de vuelo, se subió a una avioneta conmigo y el primer día me hizo volar un avión. Cuando llegamos a tierra, la verdad que me sentí el hombre más emocionado del mundo. Pero eso no fue todo. Después de 42 horas de vuelo, un día me dijo, usted, señor, está preparado para volar solo. Tiene que aterrizar y salir del aeropuerto tres veces, solo. Y lo hice. Y después de aterrizar la tercera vez, él se sentó a mi lado y me dijo, Welcome, pilot. Bienvenido, piloto. Y es el momento... perdón en el momento emocional que recuerdo, yo me puse a llorar, porque por primera vez en mi vida había experimentado el riesgo, pero controlado por el conocimiento, por las emociones, por el momento más maravilloso que había experimentado en mi vida, poder volar solo un avión. Hice muchos vuelos de un aeropuerto a otro, comencé a jugar con el hobby de poder volar un avión, el miedo. Te retrae, el miedo te contiene, el miedo te pone en condición mediocre, pero si tú tomas el riesgo a través del conocimiento, vas abriendo tu, tu mente y vas conociendo las cosas que van sucediendo, vas monitoreando el riesgo, tus emociones van a comenzar a controlar el conocimiento, el conocimiento te da la sostenibilidad suficiente para decir, esto va a ir bien, esto va en buen camino, yo tengo el control. Los miedos, me paralizan. José quiere aprender a invertir. Le han contado que muchos han perdido dinero, mucho dinero. Y él dice, mm, ¿tomo o no tomo el riesgo? Muchos han perdido. De repente yo también voy a perder. Y de repente se contrae. Elena quiere invertir. Está agotada con el ejercicio de su profesión. No quiere más horarios. Quiere intentar vivir sus inversiones. Tiene miedo. ¿Qué hago? invierto o no invierto, dejo mi profesión y si invierto y me va mal, vuelvo a mi profesión, no sé, ¿qué hago? Roberto es un inversionista viejo, ha perdido mucho dinero en varias empresas Ponzi, ya conoce el negocio y no quiere dejar de invertir a pesar de sus pérdidas anteriores, ¿cuál de los tres maneja bien el riesgo? ¿Cuál de los tres ya tiene claro el camino? Roberto ya perdió. Roberto ya sabe qué es el negocio. Él ya sabe cómo se pierde y cómo los riesgos te invitan a conocer más para poder crecer mejor después. Yo personalmente nunca supe la historia de, de las inversiones en criptomonedas hasta cuando perdí. Yo le doy gracias a Dios, a la compañía anterior que perdí, y gracias a esa compañía hoy aprendí que la pérdida y los riesgos, cuando tú los controlas emocionalmente bien, son una bendición para ti. Y eso es lo que hago y quiero que ustedes hagan también. La influencia de la experiencia te permite aprender de la experiencia negativa. No tomes las experiencias de pérdida como una experiencia para nunca más hacer cosas. Lastimosamente tengo muchos amigos que han perdido mucho, han perdido familia, han perdido hijos, han perdido esposo, esposa, se han divorciado, se han separado y no por eso dejaron de vivir, no por eso se abandonaron. Una persona que se separa no se queda separada para siempre. Ah, porque fracasó su matrimonio, ahora no me voy a casar nunca más. No, no hace eso. Una persona que perdió su trabajo no dice nunca más quiero trabajar, vuelve a buscar trabajo de nuevo. Aprender de la experiencia negativa es. La manera como manejamos nuestras emociones y manejamos el riesgo. Aprender de los que saben y les va bien. Es parte del aprendizaje cuando yo camino en el camino de aquellos que ya tomaron riesgos antes que yo, ya perdieron y aprendo de ellos. Para mí fue un privilegio conocer a Ronnie Santos personalmente. Fue un privilegio conocer a varios amigos en esa ocasión. Es un privilegio poder conocer a algunos de ustedes que ya forman parte de mi grupo de amigos. Yo quiero aprender de los que les va bien. Yo quiero aprender de aquellos que ya pisaron y se pincharon las llantas, como decimos comúnmente aquí, y que ya se parcharon, pero siguen en el camino. Revisa las experiencias de otros para tomar pasos adecuados. No pierdas. Mirar a aquellos que ya pisaron el clavo y se pincharon. Haz que ellos sean tus mentores, aunque ellos no se declaren como mentores tuyos. Que sus experiencias te permitan a ti crecer, pero creyendo que ellos también crecieron a pesar de las dificultades que tomaron. No te quedes en el stand-by. No te quedes en el statu quo de aquella gente mediocre que dice, no, yo no quiero más. Me da mucha pena que algunos me han llamado durante estos días diciendo, yo no voy a invertir más. Mejor estoy con lo poquito que tengo. El que no toma riesgos no gana. El que no toma riesgos no conoce. El que no toma riesgos no sabe cómo enfrentar las grandes oportunidades que se le presentarán en el futuro. Toma riesgos. Los riesgos controlados por tus emociones y esas emociones controladas por el conocimiento te van a permitir llegar a donde tú nunca imaginaste que ibas a llegar. Te lo digo por experiencia. Te voy a comentar algo que me sucedió cuando escribí mi segundo libro. Mi primer libro lo escribí en Valledupar, Colombia, cuando fui a dar una conferencia para administradores de empresas en el año 1997, y allí fue justamente una de las razones por las cuales yo comencé a ser escritor, porque el compromiso era usted va a dar la conferencia central, son cuatro horas que usted va a hablar, pero tiene que hablar sobre este tema y tiene que escribir un libro sobre ese tema. Así que yo me, me sentí como que impulsado, no obligado, sino impulsado para poder escribir. Y escribí el libro, maravilloso, se repartió a todos los asistentes, solamente se publicó para ese evento, yo me trajo unos cuantos ejemplares, pero el siguiente libro era un libro que evocaba un poco mis creencias religiosas, yo soy teólogo de profesión, tengo una maestría en teología, tengo una maestría en resolución de conflictos y mediación, y un doctorado en psicología educacional, pero como teólogo quise hacer una introspección de mis creencias, y yo sabía, yo sabía lo que iba a pasar, porque yo perteneciendo a una congregación, siendo un líder religioso, escribir un libro acerca de los males y, los, y las taras de mi congregación me iba a costar en serio. Tuve un alumno en la universidad, que es teólogo ahora, doctor también en, en familia, le mostré el borrador de mi libro y él me dijo, maestro, con este libro lo van a patear y lo van a patear duro. Y le dije, ese es el objetivo, que me pateen. Porque si tú te quedas en el stand-by, los riesgos que no tomas serán cargas que llevarás el resto de tu vida. Escribí mi libro. 600 libros se vendieron en la primera semana. ¿Cómo se enteraron? Hasta que me patearon. Como dijo él, te van a patear. Me patearon. Me prohibieron presentar el libro, me prohibieron hablar en conferencias, me prohibieron hablar en las iglesias, y me prohibieron todo. Todo porque tomé el riesgo, pero sube cómo manejarlo, claro, porque siguiente libro hablé acerca de sin nombre ni contenido, hablar de nosotros mismos, de aquellas personas que decimos que somos pero no somos, que nos mostramos de una manera y que los demás aparentemente nos creen, pero nosotros entramos en el juego de creer que somos o cristianos o que somos personas buenas o que somos personas correctas, queremos vender nuestro producto humano, de servicio humano, de servicio cristiano, no es, no es un libro cristiano, pero es un libro que tiene que ver con la persona humana y nos dimos cuenta de que el libro no solamente pegó bien, sino que pegó a muchas personas que lo leyeron. No te quedes en el statu quo, manda a hacer que tus riesgos rompan tus miedos, porque los miedos rotos te demostrarán el maravilloso camino que tú puedes tomar en la vida, en todas. Los, en todos los ámbitos de tu existencia no hay un ámbito en tu vida que no tenga la oportunidad de romper riesgos o de romper miedos, perdón y, y tomar riesgos hay que tomar riesgos a otros que fracasaron 10, 15, 20 veces hoy les va bien gracias a que tomaron riesgos no tengas miedo tienes miedo a perder el que pierde siempre termina ganando porque aprende y aprende de sus propias experiencias. ¿Cómo tomar riesgos? Primero, desarrolla conocimiento. Es importante mirar lo que hay en tu entorno. Es importante saber. El saber es poder cuando lo pones en acción. Asiste a reuniones informativas que amplíen el aspecto de lo que quieres emprender. ¿Quieres ser un buen negociante? Métete en ese negocio. Vete a las reuniones. Conoce. ¿Quieres comprar y vender un producto? Vete a ver cómo funciona, cómo se hace el producto. Mira qué calidad tiene. Involúcrate dentro de aquello que tú quieres involucrarte para el futuro, para tu negocio o para tu vida diaria. Toma riesgos. Vete a reuniones. Amplía tu espectro de conocimiento para emprender. Una vez que estás en él, monitorea la recurrencia de los hechos importantes en el área que quieres invertir. Cuando yo ingresé a Novatec, yo le pregunté a Cynthia Petion, ¿Tú me aseguras de que yo puedo ganar dinero en esta compañía? Y ella me dijo, sí. Dos años después le pregunté, ¿qué hago yo para poder convencer a las personas de que esta compañía es una compañía de riesgos, pero que puedes ganar? Ella me dijo, lo que tuviste durante dos años. Y aquí viene el concepto. Monitorea la recurrencia de los hechos importantes en el área que quieres invertir. Monitoreé durante dos años. Y puedo decirle a la gente hoy que Novatec... Fue la más linda decisión que yo tomé en mi vida. Monitoreé. Cuéntale, me dijo ella a la gente, la verdad, lo que tú has visto y verás que la gente quiere seguirte. Dedica tiempo de calidad al tema que estás involucrado. Yo no sé cuántos de ustedes que están en Novatec, que están en política, que están en la educación, que están en algún campo profesional le dedican tiempo a aquello que ustedes quieren emprender. A aquellos que, a aquello que ustedes tomaron riesgos. Estudiar una profesión no es fácil. Toman riesgos. Son cinco años de estudio, más la tesis, más toda la preparación de la práctica. Toma riesgos. La pregunta es, ¿te has dedicado a él? Dicen que los médicos cada 15 días tienen que renovarse porque tienen que conocer las nuevas tecnologías, las nuevas medicinas, tienen que estar en constante eh, información. Y los otros, y los que están en los negocios los que siembran algún producto, saber dónde está el mercado, a dónde tienen que eh, dirigirse, todo es riesgos. Pero si tú tomas esos riesgos con conocimiento, dedicándole tiempo de calidad al tema, verás que tus emociones se orientan de mejor manera para poder continuar con tus decisiones. Los riesgos, si tú los tomas con decisiones cognitivas, bien informadas, que tengan claridad en tu cerebro, serán mucho más valiosas. Cynthia Petion dijo alguna vez, si conoces bien tu negocio, puedes dormir tranquilo. Las decisiones sin conocimiento son como un salto al vacío. Es como saltar de un, de un eh, trampolín a una piscina sin saber si hay agua o no. Por lo menos tienes que mirar desde el trampolín si hay o no hay agua. Y si hay agua, ya cuando tú te lances, experimentarás el vacío. Pero ese vacío, sabiendo que tendrás un asidero en la parte final del salto. Las decisiones basadas en procesos conocidos, controlados, determinan si decides con sabiduría. No hay decisiones sin riesgos. No hay decisiones sin riesgos, escúchalo. Pero los riesgos con conocimiento controlan nuestras decisiones y un, un, un, un, un control a nuestras emociones para poder caminar el riesgo de manera consensuada con nuestra conciencia, para caminar el riesgo de manera tranquila, sin desesperación. Muchos de los que están aquí estamos en Novatec. Novatec pasó por una situación tecnológica. Muchos comenzaron a llorar. Algunos me escribieron y me dijeron, ya perdí mi dinero, ya perdí mi dinero. Y yo estaba tranquilo. No contesté algunas, algunas preguntas, algunas expresiones, porque tengo claro que las decisiones que yo tomé son decisiones consensuadas con mi conciencia. Y quiero ser responsable con ellas. Las decisiones que tú tomas tienen que tener un proceso de monitoreo a menos que tú tomes un riesgo a ciegas si no quieras saber nada, total, pierdas o ganas, te da igual, entonces es otra cosa. Pero si tú quieres realmente ganar y tomar decisiones adecuadas y que esos riesgos te traigan beneficios, en cuanto tú tomes la decisión, conoce, busca información, de esa manera tus riesgos serán controlados por tu sabiduría. ¿Qué ventajas tiene el tomar riesgos? Tomar riesgos es tomar el camino de abundancia. Qué interesante! Los riesgos convierten la vida del ser humano en algo interesante. No hay cosa más interesante que vivir una vida de emociones con aquello que tú estás experimentando, algo nuevo. El mundo cambia, las situaciones también, y eso hace que las oportunidades aparezcan llovió. ¡Uy, mucho barro! Es el momento para sembrar, para crecer, para poner algo en el, en el suelo que pueda producir. ¡Uy, perdí! Es el momento de aprender para poder saber por qué, dónde estuvo la falla y dónde debí poner más fortaleza. Los riesgos traen consigo experiencias de aprendizaje. ¡Ah, esto hice mal! La próxima, voy a cambiar eso, lo voy a hacer de otra manera. Llenan de conocimiento que otros no tienen. Muchos me han preguntado, Boris, ¿y cómo sabes tú eso? Ah, es que yo soy un permanente tomador de riesgos. Permanente. Estuve en una reunión con unos amigos y le preguntaba a mi esposa, ¿y cómo tú lo sigues a este hombre en todo lo que él quiere hacer? Ah, es que a mí me encantan las cosas nuevas, dijo ella. Claro, tomar riesgos trae emociones, te motivan, te crean retos nuevos, pero tienes que conocerlos. Mientras tú vas caminando el camino del riesgo, tienes que ir conociendo, mirando, monitoreando las oportunidades que se van presentando. El riesgo siempre es productivo provee productividad en todo sentido. No es posible existir en el medio sin esperar resultados de bienestar de las decisiones que se toman, aún conociendo los riesgos. No es posible existir en el medio sin esperar resultados de bienestar, aún cuando sabemos que son riesgosos los caminos que hemos tomado. Factores que detienen tu decisión de tomar riesgos. La murmuración. Oye, te va a ir mal. Oye, no hagas eso. Eso no es para ti. La otra es, mira, la verdad es que no me importa. Insuficiente información. A mí no me digas nada. Yo la verdad es que no quiero saber. Mucha gente se detiene a tomar riesgos y a vivir la abundancia simplemente porque no quieren recibir información. Tiene mala interpretación. No, a mí me han dicho que esos negocios son así, que acá, que allá. Y le ponen nombres como ustedes no imaginan le ponen una cantidad de nombres que finalmente ni ellos saben qué significan las palabras que ellos dicen paradigmas y prejuicios perniciosos a través del tiempo han ido desarrollando esas, esos paradigmas y prejuicios perniciosos que los van volviendo personas retrógradas inactivas otro de los factores que a mí me incomoda muchísimo es los idealismos mal formados, no, eso no es para mí, no, yo que soy una persona así, no, lo que yo quiero es esto, y buscan ideales que nunca van a lograr, que siempre están pensando alcanzar, pero ni siquiera, ni siquiera toman la pe el pequeño esfuerzo para ver si podemos lograr algo de ello. Idealistas, el idealismo siempre creo que ha sido uno de los factores más perniciosos para evitar vivir el realismo, el presente. Percepción inadecuada de los demás. Ah, no, ese fulano, no, ni te metas con él. No, no hables con ese. Olvídate, esa persona te va a engañar. Generalmente una percepción inadecuada de las personas. No dis disponibilidad a experiencia, a experiencia, a experimentar las oportunidades. ¿Tú crees que yo podría ser? No, no, mejor estoy así, no más tranquilo. Déjame tranquilito, así estoy bien. ¿Eso es suficiente? No, yo estoy bien con mi pobreza, me dijo una persona. Un señor me dijo algo que a mí me removió el cerebro cuando él me dijo, tenía como 70 años más o menos, vino a una reunión, hicimos la presentación y me dijo, déjeme a mí con mi pala y mi pico, así estoy tranquilo. Me dio mucha pena, porque tenía la oportunidad de su vida y podía hacerlo, pero no lo hizo. Uno de los factores que detienen tu decisión de tomar riesgos es no detener las influencias de la negatividad de otros. Amigos, me van a perdonar, pero si alguien quiere venir a decirme cosas negativas de algo que yo quiero hacer, simplemente no lo escucho. Si estoy convencido y convertido en aquello que quiero hacer, simplemente me aparto. Porque es importante detener las influencias negativas que te hacen quedarte en el stand-by y vivir una vida sin sentido. ¿Qué necesitas para tomar riesgos? Necesitas capacitación. Necesitas retroalimentarte. Que tu experiencia ya existente pueda recibir otras experiencias de otros que te permitan a tomar decisiones muchas veces riesgosas. Necesitas apartarte del camino negativo o del ambiente negativo reinante alrededor que pueden hacerte perder las oportunidades de los que los demás no quieren ver, pero que tú sí estás viendo. La capacitación restablece asuntos positivos olvidados por el desgaste y el cansancio que producen las decisiones tomadas anteriormente. Nosotros estamos organizando un evento en Colombia para que tú vayas allí y puedas recibir capacitación para retomar aquellas cosas que por el cansancio, la rutina, olvidamos. Es muy importante que tome, tomemos en cuenta la capacitación como parte de la preparación para tomar riesgos responsables. Si tú eres una persona responsable, capacítate. La capacitación retrae la concientización de lo importante y reduce lo olvidado. La realidad emergente y la latencia del riesgo hace mandatorio la capacitación. No te quedes con el conocimiento inicial trata de que cada día tu vida vaya aprendiendo cosas nuevas no abandones tus principios, no abandones tus valores, añade a tus principios y a tus valores cosas nuevas, el mundo es cambiante y requiere de personas atentas a la realidad emergente, hay que visualizar casos, hay que retomar vías, hay que revisar conceptos nuevos, cambiantes, porque el mundo la vida, las circunstancias, están cambiando cada milésima de segundo. Gracias a Dios que tenemos la inteligencia y la sabiduría de poder pensar, de poder razonar, de poder ser reflexivos, de poder ser analíticos. La capacitación es importante. Te felicito por estar esta noche en esta capacitación. Tú estás aprendiendo, yo también. La capacitación retrae lo importante, te hace... Te hace eh, reducir lo que has olvidado y te, y te comienza a florecer de nuevo en la mente aquellas, aquellas cosas que tú tienes que hacer porque la vida es emergente la vida es circunstancialmente va, va como embulliciendo eh, eh, como, un, como una orbia que va hirviendo y que va produciendo vapor y cambiante cada día, cada instante la vida es así y necesitamos personas que estén atentas a esa realidad emergente y esa realidad emergente te va a traer las oportunidades que tú necesitas ¿Ahora qué clase de capacitación? No vayas a cualquier capacitación. Oh, sí, hablaron bonito. Uy, me motivaron. La motivación termina cuando termina la capacitación. La motivación. La, la capacitación debe ser inclusiva. Los, an, los, los participantes deben analizar casos. Nosotros queremos proponer que las capacitaciones que hagamos en vivo deben analizar casos para que sea el aprendizaje mucho más realista. Cuando he sido profesor universitario, siempre he enseñado con casos. He tenido casos interesantes en, en, respecto a, la, a este estudio de casos que realmente me dan muchísima pena. Muchos, incluso encargados de la dirección de una gerencia, no saben ni siquiera resolver casos. ¿Por qué? Porque simplemente van, firman, hacen órdenes eh, administrativas y se olvidan de que ellos son los, los que deben tomar decisiones y decisiones adecuadas. Y para eso deben entrar en capacitaciones inclusivas donde puedan analizar casos. Fue muy triste para mí ver a una cantidad de alumnos eh, jalados en mi clase porque no sabían analizar casos, no sabían ni siquiera cómo aplicar las enseñanzas que habían aprendido porque no tenían idea cómo resolver casos. Es mandatorio si quieres recibir eh, o tomar buenas decisiones en tu vida y saber manejar riesgos, analizar casos. Debe adecuarse a la situación de los participantes y sus entornos, claro. Debes tú estar en una capacitación donde tú te sientas participante, que tu situación está siendo considerada. Debe calificar y no confundir. A veces, perdón, clarificar, a veces las personas cuando hacen una capacitación lo hacen tan técnica que realmente no ayuda a los oyentes debe establecer pautas viables de solución desde la persona humana. No se debe establecer en metodolog metodologías idealísticas ni impuestas ni empaquetadas. O oh, esto funcionó en Colombia, a esto funcionó en Perú, o oh, esto funciona en México, esto va a funcionar entonces en Argentina. No. Debe analizarse cada situación. Por eso tomar riesgos es importante, pero tomar riesgos Añadiendo a ellos el conocimiento, analizando casos, mirando situaciones. No se involucre a liderar un proyecto si no está dispuesto a capacitar y a capacitarse. ¿Cuándo capacitarse? Siempre. Esta sala debería tener llena a todas las personas que estuvieron ayer en nuestra conversación. Fue más interesada, parece, la reunión de ayer, claro. Porque a muchos no les interesa temas de liderazgo, y me da mucha pena, pero está bien, aquí somos 53 o 54 en la sala, involúcrate para ser líder, capacítate, no un día, siempre. El conocimiento es clave, soluciona mucho para tomar riesgos, te da la solución realmente el conocimiento, por eso conocer, leer, este, ana, analizar, mirar casos, te permite ser una persona solvente en tus decisiones si tú realmente tienes conocimiento. Porque dispersa el miedo, controla las emociones, asegura la toma adecuada de decisiones. No te desesperes cuando no tienes el conocimiento. Algunas personas hacen preguntas increíbles respecto a sus negocios. ¿Será? Boris, ¿tú crees que esto va a continuar? Yo siempre le respondo y le digo, el conocimiento que no tengo, no lo puedo dar, no puedo decir. No tengo el don de profeta. Cuando tú tienes conocimiento, te asegura la toma de adecuada de decisiones, te permite monitorear los acontecimientos en el proceso y te da tranquilidad, te ayuda a adaptarte a los cambios y resolverlos, mantenerte en calma. Un líder que no capacita no es líder. Y yo quiero que tú seas un líder. Por eso, te invito esta noche a capacitarte, porque la capacitación te dará conocimiento. El conocimiento te ayudará a tomar riesgos. Aún, riesgos que aún no conoces. Y esos riesgos te harán vivir una vida con abundancia. La verdad que para mí es un honor, un privilegio compartir esta conferencia con cada uno de ustedes y yo quiero hacerles una pregunta y la pregunta es quiero que ustedes ahora nos digan cómo te ayudó esta conferencia a ti que esta noche has estado con nosotros en esta reunión te voy a pedir que tú prendas tu micrófono y nos cuentes cómo te ayudó esta conferencia a tu vida personal a aquello que tú estabas esperando para poder vivir una vida Tomando riesgos, con conocimiento, pero tranquilo, con tus emociones controladas y viviendo la felicidad de saber que las decisiones que tú tomas siempre traerán para ti productividad en abundancia. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Qué reflexión te dio esta conferencia esta noche? ¿Alguien quiere contarnos hoy? Prenda su micrófono y cuéntenos. Adelante, Hola, Cristian. Buenas noches, doctor Boris. Te saluda, Cristian. Buenas noches. Eh, Adelante. Bueno, este, primeramente, agradecer ¿no? de, de haberlo conocido por, por este medio, ¿no? el medio digital. Yo pertenezco a, bueno, soy inversionista en Novatech y estoy este, muy agradecido por escucharlo. Siempre lo vengo escuchando desde hace mucho tiempo y, y gracias a, a sus palabras, como líder que usted es, eh, yo he logrado tener eh, tranquilidad en, en lo que venimos haciendo no con el tema de inversión con referencia a hoy a, a, a la capacitación que he recibido no es perfectamente claro para mí que si uno no toma riesgos pues simplemente te vas a quedar en el miedo y lo peor que puede pasar en el miedo es que no te muevas ni para la derecha ni para la izquierda y no hagas nada al final el que pierde es uno mismo, se hace daño. Eso, eso es lo que yo estoy entendiendo. Siempre hay que asumir riesgos, obviamente controlados, es decir, hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que analizar, hay que averiguar, hay que hacer nuestra parte, nuestra tarea. Es la única manera, no hay otra. No, no hay que quedarse simplemente con, con, lo que, con la noticia inicial que te dieron, sino tomarla, a, eh, investigarla y aprender más, qué hay más allá. ¿no? siempre tener esa, eh, esa curiosidad ¿no? como, como la que tiene un niño ¿no? por pues saber qué pasa, qué sucede ¿no? siempre uno tiene que tener esa chispa siempre uno tiene que, que mirar más allá, no quedarse en, en, en lo primerito que ve siempre tratar de ver más allá del bosque excelente eso, excelente es, doctor Boris y bueno reitero una vez más mi, mi agradecimiento y yo aprecio bastante lo que usted hace por nosotros Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, Cristian. Gracias por tus palabras y qué bueno, qué bueno saber que hay personas, como decía alguna vez alguien, si uno por lo menos tomó en cuenta la enseñanza que se dio, ya tiene, tenemos razón de haberla dado. Adelante, Lida. Adelante. A ver, buenas noches, doctor Boris. Buenas noches. Gracias a Dios por estar acá en esta eh, importante capacitación que está dando usted compartiendo ese conocimiento para poderlo sembrar en cada uno de nosotros y sobre todo eh, enfocarnos, ¿no? Enfocarnos a aprender a leer, a estudiar, poner en práctica y así lograr nuestros objetivos. Qué bueno. Lograr también que el miedo no sea el cual nos encierre, ¿no? A no explorar lo que tenemos los seres humanos. Todo ser humano que viene a este mundo viene con un talento, un propósito. Solo que el miedo a no enfocarnos hacia lo que debemos hacer, nos quedamos ahí. Así es. Pero gracias, gracias a usted, doctor Boris. De verdad que eh, aprendí mucho de esta capacitación y me enfoca. A seguir aprendiendo. Qué Está muy bonito para seguir adelante. Muchas gracias a usted y a todo el equipo. Excelente. Bendiciones. Para otras capacitaciones, excelente. Gracias por tu palabra. Excelente. Hugo, gracias por tus palabras. Divina charla, doctor. Sin riesgo no hay éxito. Así es. Así es, mi querido amigo. Gracias a Dios hemos aprendido y vamos aprendiendo de los otros que tomar riesgos siempre tiene para nosotros en respuesta a una gran abundancia de experiencias maravillosas. Adelante, ¿Quién más quiere prender su micrófono? Cuéntenos. ¿Cómo le ha ayudado esta conferencia? ¿En qué sentido le ha hecho reflexionar? Adelante. Muy bien, parece que la sala está muy silenciosa esta noche. Adelante, Luis. Buenas noches, doctor. Eh, ante todo, eh, ya los cuatro años que estamos aquí en Nova, eh, pues le agradezco porque usted y los más líderes que han hecho sus su capacitaciones eh, pues ha, ha puesto pues, firme estar en la empresa gracias a Nova y a los líderes pues seguir adelante pues se eh, guasaron a las bendiciones que Dios nos pone gracias doctor a ti gracias mi querido Lino gracias por tus palabras que Dios te bendiga también a ti y a todo tu equipo muy bien, Mario. Si no arriesgas, no ganas. Capacitarse es la clave para arriesgar. Si caemos, debemos levantarnos con más ahínco. ¡Qué buena palabra! Me gusta muchísimo. Eso, mi querido Mario. Y felicitaciones por tus palabras. ¿Quién más? ¡Adelante, Hugo! ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bien, bien. Eh, me parece que eh, como tú lo dijiste ahora anteriormente en la capacitación, todo en la vida es un riesgo. Todo. Sino que cuando, cuando nos enfrentamos a ellos es donde tomamos las decisiones de tomarlo o no, uh -huh. pero todo es un riesgo y, y no nos damos cuenta que hay riesgos grandísimos y los tomamos sin darnos cuenta, como que como tú dijiste ahora, salir en la mañana a trabajar, salir a coger el, el, el autobús, o agarrar el carro de uno o la motocicleta, salir a la calle es un riesgo. Uh -huh. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, un primo mío tenía un hijo que lo sobreprotegía, pero lo sobreprotegía, tanto lo sobreprotegía que le daba hasta miedo salir a la calle. Le consiguió y todo, eh, gente que le enseñara en la casa porque le daba miedo mandarlo al estudio. Entonces son, eh, pues, eh, son personas ya obviamente eh, que llegan a puntos extremos exagerados. Pero lo que quiero decir yo es que todo la vida es un riesgo y no nos damos cuenta que los tomamos tranquilamente como el que acabo, pues de, acabamos de decir, el de salir a la calle y esto. Entonces, cuando tomamos un riesgo que sabemos que puede traer un beneficio o, o, o un, un, algo que queremos para nosotros, como por ejemplo una inversión o un conocimiento nuevo, todo. entonces cuando somos conscientes de que ese riesgo va a traer un resultado que no sabemos cuál es, nos da miedo. Y sabiendo que todos los días hacemos, eh, tomamos riesgos. Entonces yo creo que lo principal de tomar un riesgo no es esperar el resultado que hay, cómo va a ser, sino pensarlo, soy capaz de que esto pase. Pensarlo de que yo puedo poner todo de mí para que esto termine bien. Porque cuando uno termina mal o bien un riesgo, uno siempre dice, pero lo hice. Porque eh, no me acuerdo bien cómo es la frase que hay por ahí que dice que el que no, el, el, el que no, no hace algo y no toma el riesgo, entonces eh, nunca fue capaz. Digámoslo así, un poco fuerte, un poco cobarde. Uh -huh. Pero uno tiene que tomar el riesgo no importando el resultado. ¿Por qué? Porque si el, el resultado es malo, podemos tomarlo como experiencia. Y si, tomo, y si, el, y si el resultado es bueno podemos sumarlo como aprendizaje y experiencia y resultados. Así es, así es. Gracias. muchas gracias por esa charla porque es muy interesante y muy motivacional. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, la okay. verdad, como tú lo has mencionado, lo hemos dicho esta noche, todos es los riesgos riesgo riesgo Lo que pasa es que nosotros no aprendemos que hay riesgos que tenemos que tomar por una decisión concienzuda conscienz o consciente de tal modo que podamos nosotros empujar un proyecto a pesar de saber que tenemos riesgos en el camino. Cada vez que tú sales con tu auto, sabes que en el camino puede haber un, un clavo, un tornillo que puede pinchar tu llanta. Pero no por eso dejas tú de seguir manejando tu auto por las calles. Sabes de los riesgos, solamente que estás ya, los conoces y por eso los tomas. En nuestra vida hay oportunidades riesgosas no las tomamos porque no las conocemos estamos limitados por el miedo pero si nosotros teniendo aún miedo hacemos algo y descubrimos que cuando ponemos el primer pinchazo hay algo maravilloso más allá el riesgo de haber pinchado y no saber qué cosa había más allá nos hará conocer cosas nuevas nos hará vivir experiencias maravillosas y de esas experiencias vamos a ir aprendiendo y vamos a ir creciendo. Muy bien. La capacitación y la preparación nos dan seguridad para emprender un proyecto con más confianza, sabiendo los riesgos que existe en toda inversión. Muchas gracias por la magnífica conferencia. Fabián, gracias por tus palabras. Qué bueno. ¿Alguien más quiere decir algo? Audiblemente, y vamos a ir terminando la conferencia esta noche. Quiero escuchar sus palabras. David, adquirir conocimiento nos vuelve más críticos ante situaciones de la vida y a tomar excelentes decisiones en cualquier ámbito de la vida, perfectamente. Así es, David. Qué bueno. La verdad que para mí eh, esta conferencia me ayuda muchísimo porque yo mismo me doy dando cuenta que en algunas oportunidades no he tomado riesgos, no he tomado decisiones porque simplemente fui perezoso para poder buscar el conocimiento necesario. Por eso, esta noche, yo te animo que cuando tú veas una oportunidad no la pierdas, no la dejes pasar, cualquiera que sea. Mantén tus valores y principios, no olvides, no los pisotees por querer ganar algo, por querer conseguir algo. Pero sí, mantente siempre curioso buscando algo nuevo en tu vida. Aprendí algo hace más o menos unos ocho o nueve años atrás cuando tomé algunas decisiones en mi vida referente a mi forma de vivir ahora, entendí de que para poder vivir con optimismo debo tener siempre nuevos proyectos en mi vida. Y gracias a esa decisión que tomé, hoy vivo una vida diferente, una vida con sentido, una vida con propósito. ¿Y saben? Aún aquellas cosas que físicamente me afectaban antes, ahora no me afectan porque tengo mi mirada en los proyectos y no en mis problemas. Gracias a Dios por eso. Les dejo, amigos, les dejo con todo mi corazón puesto para ustedes y esperando que Dios los acompañe y los bendiga. Flor, dejaste una, una frase y la quiero mencionar. Tremenda información. Todos deberían de estar aquí capacitándose. El mejor riesgo que tomé fue en Novatec. Dios bendiga siempre a nuestra empresa y a toda la familia de Novatec. Bendiciones, doctor Boris. Dios les siga dando mucha sabiduría. Gracias. Gracias a ustedes por la información. Gracias por la asistencia. Esperamos tenerlos el próximo miércoles en otra capacitación y juntos poder crecer para tomar riesgos más consensuados con nuestra conciencia y ser felices juntos sabiendo que la vida tiene más que darnos de felicidad que de tristezas. Que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Feliz noche. Pueden ustedes, si quieren, prender sus micrófonos.